Buenas, yo soy el Dr. Julio J. Machado. Estoy aquí hoy día para dar una información importante de los Centros de Bienestar de Puerto Rico. Tenemos eh, muchas personas que están ayudando a tratar de bajar de peso y no saben sobre diferentes tipos de programas que hay en el mercado que pueden ser dañinos para ustedes. Eh, hay pro problemas también con anfetamina, el abuso de la anfetamina. Las personas están utilizando para rebajar muchos médicos alrededor de la isla. La anfetamina, en sí, si sabes estudios sobre la anfetamina, puede afectarte el cerebro. Puedes entrar en una depresión por falta de neurotransmisores y, en sí, puedes tener ansiedad. Puedes tener problemas también a nivel metabólico, en que vas a rebotar el doble después que termines de utilizar la anfetamina. Ya después que tienes eso, que incluso puedes tener una dependencia de afetamina por empezar a utilizar ese tipo de medicamentos para ayudarte a rebajar. Es muy importante también que el médico de cabecera te pueda incluir en las cosas tuyas si tienes problemas cardíacos, problemas de corazón, porque puede aumentarte la presión o puede darte un ataque cardíaco. Hoy en día sabemos que hay muchas personas utilizando afetamina para ayudar a la gente a rebajar de peso, pero es importante ustedes como consumidores saber pueden tener problemas grandes utilizando. Siempre un electrocardiograma muy importante también para que no tengan arritmias cardíacas. Es importante saber también que nosotros tenemos tratamientos que son naturales completamente, sin efectos secundarios, cual no conlleva anfetamina y en sí te puede ayudar a bajar de 15 a 45 libras en 6 semanas sin la necesidad de ejercicio. Eh, para, a la página web nuestra, pueden ir a Facebook o YouTube, van a ver personas como Cristian que van a ver ahora, que eh, en sí era, él lleva siete años que no, se ha tratado, que no se trataba con nosotros y no tuvo el rebote de la mayoría de las dietas que existen en el mercado. Yo soy el Doctor Machado, estoy en el mejor hospital de los Estados Unidos estamos aquí para servirle a nuestra población puertorriqueña. Gracias y que tengan un bonito día.